¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema del que nunca hemos hablado antes. Hoy, queridos hispanófilos e hispanófilas, vamos a hablar sobre tango. Sí, sí, sobre tango argentino. Y es que hace poco tiempo, uno de mis estudiantes me puso en contacto con Osmar. Osmar es un gran entendido, es un experto del tango argentino. Y en este podcast de hoy, Osmar ha venido a contarnos un poco sobre la historia del tango argentino. Y como en todos los podcasts de la Academia de Español Online, tenéis un PDF para descargar, con el vocabulario, actividades y transcripción. Pero, pero, pero, como en el podcast de hoy, pues Osmar es nuestro invitado, pues he decidido que este PDF esté en abierto. Así que si te lo quieres descargar, solo tienes que ir a la Academia de Español Online, buscas el podcast, y pues ahí tendrás un botón que dirá Descargar PDF. Tendrás el vocabulario, algunas actividades, con todo lo que va contando Osmar, y también vas a tener la transcripción, y por supuesto, las respuestas a las actividades. Pues ya está, solo decir eso. Ahora vamos a empezar con esta entrevista a Osmar Spanu, y vamos a ver qué interesante es la historia del tango argentino. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola Osmar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Fantástico, fantástico. Y por, por allí, por Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo va el clima por allí? El día de hoy un día hermoso, realmente, este, para disfrutar, pero hay que cuidarse por el tema del coronavirus, respetando la distancia social, utilizando el barbijo, bueno, para Ajá. evitar contagios. ¿no? Ustedes también están allá un poco complicados con el tema, ¿no? Sí, sí, estamos eh, bastante limitados, se podría decir. Claro. Osmar, eh, estamos aquí hoy para hablar un poco de, de tango, pero a lo mejor mis, mis estudiantes de español, de aquí, de, del podcast y del canal de YouTube, a lo mejor no te conocen. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco quién eres y qué haces? Bueno, este, yo soy Osmar Espanu, soy locutor nacional, licenciado en medios audiovisuales eh, y difusor de tango. Empecé a difundir tango de pibe a los 14 años, mi viejo, eh, que es coleccionista, me llevó a Radio Excelsior, donde estaba Norberto Malbrán, acá un reconocido difusor, eh, a pasar discos de colección. Y a partir de ahí me dijeron, bueno, venite una vez por semana. Ahí descubrí el mundo de la radio, me gustó, y después me formé para trabajar en ella. Y desde hace tiempo que vengo difundiendo tango, ahora con el programa de tango que tenemos en Radio Continental, Tango Radio Club, y también antes en columnas de la emisora, en, distintas, en columnas de distintos programas. Eh, y el amor por el tango me surge de mi familia, mi, mi abuelo que como hobby hacía letras de tango, eh, incluso mi papá, eh, en la época que se utilizaba casar, hoy ya la gente prácticamente no se casa, muy pocos, era muy importante el casamiento por iglesia, en el año 1969 se casa y en lugar de usar la marcha nupcial, mi abuelo con Oscar de la Fuente compone un tango y lo interpreta la orquesta de Oscar de la Fuente con la voz de Armando Guerrico, y en vez de marcha nupcial, hubo un tango. Y me pone Osmar por admiración a Osmar Maderna, un gran músico de nuestra música ciudadana, y bueno, ya vengo como marcado con una historia de tango, por eso mi amor por el género. O sea que toda tu familia está fuertemente marcada por el, por el tango, por la cultura del tango. Sí, es así, totalmente. Sí, ¡Qué bueno! A mí me pegó de pibe el, el, el tango, mi hermano te escucha un tango, pero él toca la guitarra eléctrica, le gusta el rock O sea, a mí fue al, al único que, que se le pegó el tema del género, ni a mi hermano, ni a mi hermana ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Eh, Osmar, pues eh, vamos a hablar un poco de tango Yo sinceramente no conozco mucho no conozco mucho del tango, pero bueno, tú ya veo que eres un gran, un gran experto y bueno, podrías contarnos un poco dónde se originó el tango, dónde empezó. Bueno, el tango es una música que se origina a fines del siglo XIX, mezcla de las músicas que traían los inmigrantes. Recordemos que la Argentina es una tierra donde llegaron gran cantidad de italianos, de españoles, de polacos, de todo. Y bueno, esas mezclas de la inmigración, de la música que traía cada uno, inclusive a fines... ...del siglo XIX había aquí en el país... Eh, ...personas de color negro que traían también su impronta... Eh, ...según algunos historiadores, ya en el año 1890... ...tango figuraba en el diccionario como fiesta y música eh, africana... ...o fiesta y música de los negros puntualmente... ...hoy vas a buscar tango y va a aparecer danza argentina... ...o sea en ese momento todo recién se estaba formando... ...este es un país que se formó por inmigrantes que trajeron su cultura se fue mezclando y así va surgiendo el tango que como dijo Rodolfo Mederos en un momento es la música más híbrida que hay porque tiene cosas de todo lado Rodolfo Mederos para el que no lo conoce es un destacado bandoneonista de nuestro tango ¿no? bueno esos son básicamente los orígenes que fueron resistidos por ciertas clases sociales porque se comenzó ...a bailar en los burdeles... Eh, ...en el puerto, imagínate que llegaban los inmigrantes... ...muchos dejaban sus familias... ...y llegaban a este país para abrirse camino... ...y luego traían eh, a sus familias a la Argentina... ...y bueno, iban en busca de mujeres... ...y en los burdeles... Eh, ...se tocaba música de tango... Eh, ...comenzó con el tema de los tríos... ¿no? ...guitarra, violín... Este, ...guitarra, violín y flauta... ...así comienza el tango... ...más adelante se le va a incorporar el bandoneón, este instrumento que tenemos acá. Que es un ¿Cómo se llama? Perdona, bandoneón. ¿Lo ves ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo has llamado? Perdona. El bandoneón. Bandoneón. Bandoneón, que termina siendo este lo más famoso en el tango, el instrumento notable. Este es un bandoneón que pertenece... Eh, al Argentine Tango Society, que está hecho por un luthier argentino. Acá estamos en el estudio de la Argentine Tango Society. Eh, y este, este es un, uno de bandoneón de fabricación argentina, porque recordemos que es un instrumento el bandoneón de origen alemán. Eh, es, es, era como un órgano portátil el bandoneón. Y cuando se incorpora al tango pasa a ser el instrumento por excelencia. ¿no? Uno no imagina una orquesta de tango sin bandoneón. Eh, o por lo menos han existido, Piazzola intentó en los 50 una orquesta de cuerdas, pero él estaba en bandoneón, o sea, el bandoneón no faltaba, podían faltar por ahí otros instrumentos, pero no, no el bandoneón, por ahí puede haber una orquesta sin piano, pero es muy raro que se claro. encuentres una orquesta sin bandoneón, porque es como el instrumento simbólico del tango, ¿no? Sí, una pregunta, Osmar, me sí. has dicho que el tango fue digamos una mezcla de todas estas culturas... Eh, que eh, emigraron a Argentina, ¿existe en la cultura argentina, eh, existe otro tipo de arte aparte del tango que también sea como el resultado de, de las culturas que viajaron a Argentina? Eh, que no, yo que la verdad creo que no, que el tango es único, por eso es tan, eh, Qué bueno. tan claro. querido mundialmente, ¿no? porque tiene eh, un poquito de la cultura de todos. Claro. Eh, realmente es, es una música excelente que en su momento fue música popular. Hoy es una expresión artística. Ya el tango no es la música popular. Aquí en la Argentina creo que hoy eh, ocupó el lugar del tango la cumbia. Eh, después, bueno, se podrá discutir la calidad de la música. Pero lo cierto es que los sectores populares hoy tienen a la cumbia como su música. No, no ya el tango que quedó como una expresión artística, famosa en el mundo, por supuesto, de gran calidad desde lo musical y poético, pero ya no es la, la música popular aquí en la Argentina y creo que en ningún lado. Sí, eh, hay muchos adherentes mundialmente, vos vas a Japón y hacer las orquestas, con músicos que han ido, me han contado que tocan en teatros, que entran 8.000 personas, 10.000 personas y los llenan, eh, o sea, es una música muy querida, ¿no? Sí, sí, qué bueno Y, Osmar, el, el tango, aunque como has dicho, se, se originó en Argentina por esta, todas estas mezclas de cultura sí. ¿Pero tiene alguna relación con España? ¿Guarda y alguna relación con España el tango? Guarda relación, este, yo diría, con Europa, con España también Vos fíjate, eh, nace de una mezcla de lo que traen los italianos, los españoles aquí a la Argentina Ahí ya tenemos este, una relación directa eh, con España si tomamos a Carlos Gardel, el símbolo máximo del género tanguero, Gardel nace en Francia y después viene a la Argentina cuando tiene más o menos tres años. O sea, el ídolo máximo del tango es un francés, un europeo. Y después también Gardel eh, fue varias veces a España, incluso las primeras grabaciones eléctricas en el sistema eléctrico que realiza Gardel las realiza en 1925 en Barcelona, eh, en España. O sea, eh, Enrique Cadícamo decía que Barcelona era la tercera patria del tango. Que Enrique Cadícamo, vamos a aclarar, era un, un gran poeta de nuestro tango, uno de los más notables. Eh, y fueron muchos músicos a España. Cátulo Castillo formó una orquesta también, eh, no recuerdo precisamente el año, pero fue pasado a mediados de los 20, donde va a España y fue... Eh, eh, Miguel Caló en esa orquesta, Miguel Caló que era muy joven, Miguel Caló es uno de los directores más famosos de nuestro tango, eh, los hermanos malerva que también han sido destacados músicos del tango, iban en esa orquesta, que incluso ellos se quedaron trabajando después, eh, allí en España, hasta que después, bueno, volvieron a la Argentina, pero han ido en distintas épocas eh, grandes del tango España, Edmundo Rivero, uno de los cantantes eh, más queridos... Eh, estuvo siete meses recorriendo con sus actuaciones toda España. Alberto Castillo, otro gran músico, eh, gran cantante del tango muy popular, eh, estuvo en España, Charlo, incluso Tania, Tania que era la esposa del gran Enrique Santos Digiepolo, que visitaron España, comentaba que Digiepolo, la música de uno de sus tangos que era Canción Desesperada, la compuso en Mallorca. Eh, o sea que sí, que hay una relación con España muy fuerte. Eh, después, este, Carlos Acuña, un cantor eh, que pasara por orquestas famosas aquí en la Argentina, como la de Carlos Dizarli, Rodolfo Rodolfo y Mariano Mores, estuvo allí este, eh, en España, eh, se tuvo que ir por cuestiones políticas, él era peronista, después fue delegado de Perón eh, y venía aquí a la, a la Argentina por algunas cuestiones que lo enviaba a Perón y después, bueno, volvió a la Argentina y terminó sus días en este país, pero vivió y con gran éxito eh, muchos años en España, Carlos Acuña también. Y se formó un festival a fines de la década del 80, el, el Festival de Tango de Granada, que motorizó también la visita de, de grandes del tango, como Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi. Ya estamos hablando de los tiempos más cercanos a los nuestros, ¿no? Yo te quería preguntar, ahora que has dicho el festival. Eh... ¿Qué representación a nivel de eventos o no sé si campeonatos, no sé si recibe ese nombre dentro del mundo del tango, existen a día de hoy? ¿Acá en la Argentina? Sí. Eh, bueno, en la Argentina la ciudad de Buenos Aires eh, tiene el festival de... que se hace a fin de año, en los meses de diciembre. No sé qué va a pasar eh, para el próximo año, ojalá se pueda retomar. Este año se hizo eh, a través de las redes... Eh, y tiene, bueno, eh, a los grandes del tango, las orquestas jóvenes porque el tango hay que aclarar que también es hoy eh, después, bueno, uno puede gustarle más el tango de diferentes épocas pero el tango también es hoy, hay muy buenas orquestas generalmente eh, las orquestas de hoy este, imitan a las orquestas de la década del 40 cuando el tango era bailable porque hay un resurgir de la danza eh, en, el, en el tango porque en un momento el tango se deja de bailar Uh -huh. En los años 60, en la Argentina llega una música extranjera Acá empiezan a haber artistas que conformaban un grupo Que era el club del clan Y que hacían esa música y se deja de bailar el tango Se empieza a bailar otro tipo de música Ahí las orquestas van realentando los ritmos Y le prestan más atención a la música, a los arreglos musicales Antes las orquestas prestaban atención, además de a la música, a que fuera bailable al baile un resurgir del baile a mediados de los 90 para acá muy fuerte entonces las orquestas eh, están tocando eh, los estilos bailables de la década del 40 muchas de ellas eh, Y acá claro. el, el festival es muy importante porque incluye danza incluye espectáculos para ver en vivo orquestas y grandes glorias del tango que todavía eh, están vigentes eh, hay sectores de poesía, bueno, es un festival muy importante que es gratuito y que se llena de gente. ¿no? Y en la Argentina también se estuvo haciendo, eh, hasta hace tiempo atrás, el... se sigue haciendo. El Festival de la Falda en la provincia de Córdoba, estaba el Festival de Justo Darac en la provincia de San Luis. Eh, a lo largo del país hay varios festivales del tango que se realizan una vez por año. Y, Osmar, una pregunta. A lo mejor esta pregunta puede, desde mi punto de vista, que no entiendo mucho... Sí. ¿Existe alguna relación entre el tango y el flamenco? Puede haberla. Eh, puede haberla. Alguna influencia seguramente ha, ha, han traído. Eh, sí, mira, eh, voy a remitirme a las palabras de, de los cantantes, que son los que más sienten en, en su alma a la hora de interpretar algo. Sandra Luna, que es una de las grandes cancionistas de nuestro tiempo... Eh, Len es eh, cantante de tango y también cantante de flamenco. Y dijo que si ella, uh, le gusta cantar flamenco, no es cantante de flamenco, pero dice que si ella hubiese nacido en España hubiese cantado eh, flamenco, porque tiene eh, esa misma, eh, ese mismo sentir que el tango. O sea que se podría decir que el tango es a Argentina, lo que el flamenco es a España. Claro, es, es, una, es un, una música que no se puede cantar si no es desde, desde el alma, desde la pasión. Desde el alma. ¿no? no se puede cantar así nomás un tango ni tampoco el flamenco. ¿no? Efectivamente. Y, Osmar, eh, a la hora de, de, de bailar el tango, de escuchar el tango, ¿Qué materiales se necesitan? ¿Qué instrumentos o, o qué personas también se necesita para que el tango se lleve a cabo? Bueno, lo primero es que la orquesta esté interesada en tocar para que bailes, eh, con cierta dinámica, cierto ritmo. Eh, y después, bueno, se usan eh, zapatos. No, no vas a ver un bailarín de tango en zapatillas. Es más, yo quise tomar clases para aprender a bailar tango, pero... No, no me puedo concentrar. Aprendí un poquito el paso básico y nada más. Y fui en zapatillas. Fui en zapatillas. Y este, una cosa de loco, viste. Eh, me dijo, ¿cómo vas a venir en zapatillas a aprender a bailar tango? Eh, bueno, y después necesitaba estar. El, generalmente el tanguero está bien vestido, bien. Eh, la mujer tiene la pollera. Hay un tango que se llama Bailarina de Tango, que hace una descripción eh, de la vestimenta, ¿no? Que usan. Es una letra de Horacio Sanguinetti la música de Oscar de la Fuente que dice de satén y color negro la pollera, de charol y tacos altos los zapatos. Eh, uh -huh. Es una parte así, bueno, ya tenés que más o menos ahí la descripción de lo que es, este cómo se viste una bailarina. Y el tango, eh, acá bueno, el, ahora como todo ¿no? por la pandemia no, no se está eh, bailando, eh, pero en los momentos de, de baile eh, acá hay un lugar legendario donde recu recurre la gente es un lugar legendario porque existe desde el año 1935 es el cabaret eh, el marabú, que es desde el 35 ahí el 1 de julio de 1937 debutó la orquesta de Aníbal Troilo que fue una de las más famosas uno de los músicos más queridos de nuestro tango eh, se abre todos los jueves para, para el baile ¿no? Eh, hay muchos más lugares pero ese lugar es como un lugar legendario porque es histórico es el único cabaret que ha quedado en pie hoy día porque uno recuerda también muy famoso el chantecler que ahí brillaba la orquesta de juan darienzo eh, pero cerró en el año 1960 ese, ese cabaret acá no hemos cuidado en este país no supimos nunca cuidar nuestro patrimonio cultural incluso hay un tango de cadícamo que te lo nombraba antes que dice, te, eh, dice una parte, te redujo a escombros la fría piqueta, cuando tiran abajo el, el Chantecler de 1960, él hace ese tango con una gran carga de nostalgia. Después estaba el Tibidabo también muy famoso, que ahí brillaba la orquesta de Troilo, porque en el Marabú, si bien debuta Troilo, la orquesta que más actuaba ahí era la de Carlos Di Sarli. Y Troilo era como el crack del Tibidabo. Y, y ese cerró en 1955. Eh, o sea, o sea que, que el marabú es, digamos, el único emblema, Sí. Como, se podría decir que es como la meca del tango en Buenos Aires, eh, que, bueno, en Argentina. Sí, sí, es el, el, el único gran lugar eh, de, de, que recorrió, y, y mira, queridas relaciones del tango con España, el que funda el marabú, el, el, su primer dueño era Español, ahí tenés otro, otro, claro. otro dato del tango de España, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Osmar, eh, Bueno, ya para ir terminando, eh, si alguno de mis estudiantes de español quiere profundizar un poco más en este tema o conocerte un poco más, lo que haces, eh, ¿dónde te podríamos encontrar? Bueno, yo tengo mis redes sociales en Facebook, eh, que estoy con mi nombre, y también en Instagram. Eh, y después, bueno, pueden escuchar los programas que tenemos. Eh, eh, ...por Radio Continental, una emisora que pertenece al grupo Prisa de España... ...Tango uh -huh. Radio Club, que va los domingos a medianoche y hasta las 2 de la mañana... ...y también eh, hay un link en YouTube que vamos subiendo los programas eh, de Tango Radio Club. ¿eh? Vale, y, y también puede, fantástico. Lo subimos en www, también está la página de la Argentine Tango Society... Y por eh, ese nombre, Argentine Tango Society, encuentran los, eh, los programas eh, en YouTube, ¿no es cierto? Vale. Y después, bueno, al que esté interesado en el lenguaje lunfardo, acá en la Argentina tenemos la Academia Porteña del Lunfardo, pueden buscar este, a través de internet y conectarse, porque el, es un lenguaje, ese lenguaje también viene de la mezcla del dialecto de los inmigrantes con el porteño, sale un idioma particular que usaban este, los presos también para hablar, para que no entendiera el guardia cárcel lo que estaban diciendo, y eh, que han quedado muchas palabras este, eh, ancladas... En, el, a, la claro, en, en el, el argentino, ¿no? En el lenguaje popular. Vos vas a escuchar a alguien que te dice, este me quiere chamullar. Eh, ¿Me quiere, chamullar, eh, me quiere eh, chamullar? El chamullo es una conversación. Eh, y chamullar, cuando dice este me quiere chamullar, como que te quiere... Eh, con la conversación vender algo que le que le va a ser conveniente a él. Eh, ah, claro. El ¿cómo otro... Has dicho cha, cha, chamuchar. Chamullar. Chamuchar. Chamuchar. Viste que vale, la, vale, vale. las palabras tienen a veces distintos significados en distintos lugares. Ustedes llaman coger, por ejemplo... ¿Sí? Eh, a agarrar algo, a tomar algo. Claro. Acá coger es mantener una relación sexual. Incluso mi madre es española, mi abuelo español, mi madre vino de muy pequeña aquí a la Argentina y mi abuelo me contaba una anécdota graciosa porque cuando habían llegado de España iban a Once, a que es un lugar donde eh, hay estación de tren, pasan los colectivos y un paisano de él le preguntó a un argentino dónde podía coger el colectivo 37, ponele por decir un número, y eh, el argentino le contestó, lo puede coger por el caño de escape. <risa> qué bueno, qué bueno Pues yo no sabía, yo sé que en algunos países de Latinoamérica Coger no tiene el mismo significado que en España claro. Pero no sabía que en Argentina Y eso que tengo tengo un amigo argentino No lo sabía Mira, sí, sí Es un significado totalmente que, Nada que ver y, y una pregunta que te quería hacer por curiosidad eh, La palabra Por curiosidad personal, ¿vale? Pero que es una palabra que se usa mucho en Argentina ¿La palabra boludo? ¿Se puede usar él con un sentido positivo o es siempre negativo? No, porque vos le podés decir a un amigo para llamarlo, como está tan, este, tan incorporado, decís, che, boludo, vení, vamos a tomar algo. Para ir a tomar una cerveza un bar, que se... O también en un momento de enojo decís, este tipo es un boludo bárbaro. Como diciendo que es un, un idiota, digamos. Vale. Otra... Sí, depende un poco de cómo lo digas, De cómo ¿no? lo digas, claro. Después acá está el che. Che, vení. Creo que no che. se está usando tanto como en otros tiempos el Che ya en la Argentina Pero el Che sí, antes era terrible eh, Hay tangos, Che Papusa hoy por ejemplo Che Bandoneón Che Vagoneta Bueno, hay un montón de usos del Che Pero el Che como que está entrando en menos, desuso. Uso, menos uso que en otros tiempos Antes era todo... El o che. sea, el Che sería como una muletilla Claro, sí, como llamarte Che, vení, vamos para allá Una cosa así como, sí. como si aquí en España decimos oye. Claro. claro. Oye, ven. Oye, che, ven. Ven. Claro, exactamente. Cheven. Exactamente. Ah, es no sí, sí, como una eso. muletilla, ¿no? no tiene un significado. Después, bueno, para los que les interese, les, les repito, la Academia Porteña Lunfardo hace un estudio muy este, detallado de, de, todo, de todo lo que tiene que ver con ese tipo de lenguaje. Les recomiendo para bah. el que le interesa también esto. ...que busque los versos de Julián Centella... ...que era un gran, vale. un gran poeta... ...que manejaba el lunfardo... ...también está Carlos de la Púa... ...busquen por ese lado. Fantástico, Osmar... ...pues eh, después te voy a pedir todos esos links... ...creo que me has pasado algunos... ...los voy a dejar todos en la descripción... ...por si hay algún interesado que quiera acceder... ...que, que puedan ir para allá... ...y también te pediré, que creo que no lo tengo... ...el de tu página de Facebook... ...para ponerlo todo en, el, en la descripción del vídeo... Perfecto, Vicente, un gusto charlar con vos. Osmar, un, un auténtico placer hablar contigo y muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. No, por favor, muchas gracias a vos, muy amable. Muchas gracias, Osmar. Cuídate y un saludo, ¿vale? Gracias, igual. Hasta luego, chao. Bien, como habéis visto a lo largo de esta entrevista, la verdad es que ha sido un poco más larga de lo normal, pero me ha encantado hablar con, hablar con Osmar. La verdad es que estoy completamente impresionado de todo lo que sabe. O sea, estoy completamente impresionado de los conocimientos sobre tango que tiene Osmar. Todo lo que ha comentado Osmar, eh, todos los links que hemos comentado a lo largo de, del podcast, os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Si queréis un poco más de información sobre el programa de Osmar, si queréis un poco más de información sobre Osmar, o sobre la Asociación de Tango, os voy a dejar todos los links en la descripción de este vídeo, para que, bueno, si queréis ampliar un poco más la información sobre este tema, pues que podáis, eh, podáis encontrar más información. Bueno, yo espero que hayáis aprendido un poquito más sobre la cultura del tango, y bueno, pues nada, decir que muchas gracias a Osmar, y a vosotros por escuchar el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!